Mi nombre es Lorenzo Franco Escamilosa montalvo soy profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Eh, quiero presentarles eh, una reseña muy rápida del artículo de mi autoría que se acaba de publicar en la revista Espacio I+.T. Eh, de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se denomina Análisis de la Resistencia a la Compresión bloques de concreto usados en la construcción de viviendas en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, eh, estoy para comentarles que este castírculo <coughs> trata de eh, presentar una serie de ensayos que se hicieron de laboratorio eh, de materiales eh, para determinar la resistencia a la compresión de los bloques de cemento comúnmente utilizados para la construcción de viviendas aquí en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Se hicieron, un, se hizo un estudio, se seleccionaron tres empresas que fabrican estas piezas, y eh, debo decir que son piezas de concreto de cemento arena y eh, huecas o macizas. Y este, también una particularidad fue eh, el análisis de piezas que se elaboran, con instrumentos mecánicos, o sea, son mecanizadas, hay cierto control de calidad, y aparte piezas que eh, fueron hechas en la forma tradicional, esto es a través de un, una persona en forma manual. Bueno, se obtuvieron 30 piezas en términos muy generales y todas esas se analizaron en un proceso muy estricto de laboratorio para determinar justamente su resistencia. Bueno, los resultados están a la luz. Eh, la, eh, la resistencia de todas las piezas, de todas las empresas que se analizaron, no cumplen las normas técnicas complementarias, las normas mexicanas en relación a su resistencia. Eh, hay eh, muchas piezas que están muy por debajo de eh, la normatividad, lo cual nos indica que eh, los advierte que hay un cierto riesgo del de, uso de estas piezas, sobre todo en estas regiones, eh, Chiapas, que está ubicada en una zona de alta sismicidad sísmica. Entonces, eh, este artículo, ojalá y tengan la oportunidad de leerlo, ...para que se den cuenta a qué resultados obtienen y qué compara, en comparación con la normatividad, cómo están esos valores. Eh, vuelvo a insistir, este aspecto del de análisis de las piezas nos está advirtiendo que se debe de tener un estricto control de calidad... ...en la fabricación de estas eh, piezas que son fundamentales para la construcción de los muros de las viviendas... Eh, no se obtuvieron más datos por razones obvias de, de, los, de los empresarios o las empresas que fabrican, en el sentido de cuál es la caracterización, cuánto cemento le, digamos, le agregan a la mezcla, son eh, cosas que eh, generalmente los fabricantes nunca eh, digamos, expresan, pero nosotros sí podemos adquirir, que fue el caso, estas piezas las medimos y los resultados están a luz. Ojalá y tengan la oportunidad de leer el artículo y eh, esperamos sus comentarios. Muchas gracias a todos.